Bueno, yo soy trabajadora de Valle Real, vivo en Torre la Vega, hago, cojo cuatro trenes diarios y muy mal, la verdad muy mal, me tengo que buscar la vida, me tengo que bajar en marcha cuando paran buscarme la vida e ir, en en, como en tren no funciona, pues me tengo que coger, me tengo que ir en taxi, tengo que me tengo que llamar para que me venga a buscar, yendo mal, para no llegar a mi puesto de trabajo tarde. Fatal, realmente fatal. Pero las últimas tres semanas, muy mal. Realmente mal. Muy mal, muy mal. es no disponer de un servicio público? Que Yo vengo que... a trabajar hace muchísimos años, sí, y cada vez va peor va peor, porque luego muy malos trasbordos, ...la gente se mosquea muchísimo... Eh, ...no hacen caso, la verdad que no hacen nada de caso... ...porque eh, lo pagan con, con los maquinistas... ...y claro, los maquinistas son trabajadores como nosotros... ...y el, el tren en el que están ellos trabajando... ...está en mal estado, pues no hay solución a esto... ...pero es que tienen algo que hacer... ...se tienen que preocupar más y preocuparse de cercanía... ...realmente, no de lo que están haciendo". Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, mi parte. La infraestructura es mala, es muy mala. Entonces, el sistema no puede ser perfecto o muy elevado en, en cualificación respecto a la infraestructura. Ese es el problema de base en esta situación concreta. Supone retraso de velocidad comercial mucho más baja y eso se traduce en supresiones de servicios porque no, no da consigo, eh, no da de sí la, la, el surco para tener suficiente número de. Bus, eh, de eh, de trenes, no hay suficiente número de, de, de unidades de servicio en relación con la con, en relación con lo que la nueva mejora técnica que supone este sistema de ASFA 4 bueno, yo he hecho el, el viaje el viernes pasado en dirección Cabezón por la tarde, hasta Puente San Miguel perfecto Bien. a partir de Puente San Miguel la velocidad comercial era eh, lentísima lentísima, hasta el punto de llegar con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto. Y solo en ese tramo. Es donde se aplica, porque es donde está la infraestructura peor, en peores condiciones, entre puentes San Miguel y Cabezón. Pero es un caso concreto, es decir, nos vamos a Asturias y ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, aquellos sitios o líneas o tramos de línea donde se ha implementado es donde está el problema. Es donde está el problema que... que, que eh, llueve sobre, sobre inundado, porque ya, mojado ya sería una, una broma en este caso, sobre inundado, es decir, un problema añadido a la mala calidad del servicio que ya había. Entonces, no tener suficiente capacidad, eh, esto, es decir, habrá hay que invertir en la infraestructura, hay que invertir de, en, las, en la parte básica de lo que es la red ferroviaria, el mismo nivel, el mismo nivel que han hecho las comunidades autónomas que, que en su día eh, se quedaron ...con la red de ancho métrico en toda España... ...es decir, la, la de la de Cataluña... ...la Generalitat Valenciana... ...el Euskotren, es, ...es una serie de propuestas... ...que no tienen ni pies ni cabeza... Eh, ...no se entiende... ...y lo que supone es un deter deterioro aún más del servicio... Una, ...un empeoramiento todavía más del servicio... Es ...para garantizar que llega a tiempo a su destino... ...al trabajo, al estudio... ...tiene que pues, levantarse una hora, hora y media... es una, un grado tal de de incertidumbre cada día, insoportable en un país que se pretende en una eh, situación de los años 70-80 del siglo pasado, donde ocurrían estas cosas. Pero es incomprensible y es no es de recibo que esto se siga produciendo al cabo de, de, del tiempo, donde, cuando estamos en eh, el año 21. ¿no? No, no, porque tampoco... El, el único marco de... de eh, interlocución que tenemos en Cantabria es la mesa del ferro, pues, eh, constatables y fiables, porque no, no tenemos capacidad para llegar a ese detalle esto se lo puede facilitar el número de personas que pierde se lo puede facilitar la empresa y las eh, estadísticas que aparecen cada año en la, en la fundación de los ferrocarriles dicen muy claramente que los ferrocarriles de vía estrecha, catalanes eh, eh, valencianos y, y vascos aumentando en relación con las inversiones y aquí va disminuyendo con la en relación con las no inversiones. Esa es la, la prueba del algodón. Eso es lo que sabemos.